Aquí estamos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Academias o Seguros. Hoy es jueves 5 de octubre, ¿verdad? ¿No me equivoco? Sí, hoy es jueves. A mí que se me olvidan un poco las fechas. Ajá. Estamos jueves, hoy 5 de octubre, a las 4 de la tarde, como les prometimos. Vamos a arrancar una sesión muy especial. Esta sesión nos va a acompañar primero eh, esta hermosa niña. Laura se veo que ya hemos tenido algunas oportunidades también de estar con ella. Laura, pues, bienvenido, bienvenidos a todas. Mucho, eh, gracias por acompañarnos, bienvenidos para todos. Hoy vamos a tener una sesión donde vamos a ver el nuevo eh, formulario de pólizas para que ustedes lo conozcan, ya lo habíamos, ya lo habíamos promocionado. Muchas ya gracias. lo habíamos promocionado y yo creo que ustedes pudieron ver esta semana que estuvimos reiterando la comunicación a sus correos electrónicos con una... Nueva actualización que viene en el módulo de pólizas para softseguros. Sé que hoy les prometimos una cosa muy interesante y no se nos ha olvidado. Álvaro Hoyos está por allí preparando otras bambalinas. Aquí está Álvaro, hola. Ahí está Álvaro. <risa> Ahí está Álvaro. Muy conectado con ustedes para que eh, el día de hoy nos, eh, nos conectemos y aprendamos cinco claves, cinco tips muy, muy, muy interesantes. Él es experto en marketing y sobre todo en marketing digital. Y vamos a ver entonces cinco tips bien interesantes a la hora de eh, hacer, digamos que, promoción de nuestras marcas y nuestras agencias y nuestros servicios en Internet, ¿cierto? Entonces... Internet, en redes sociales. Eh, exactamente, así como lo dice Laura. Entonces, eh, de esta manera, yo quiero darle paso a Laura, que efectivamente va a empezar con un tema más o menos que nos va a tardar nos va a tomar los, los primeros 12 minutos de esta transmisión ella va a explicar de qué se trata el nuevo, eh, el nuevo formulario de pólizas, pólizas. Sí, sí, efectivamente ahora, ahí, eh, exacto entonces, haciéndoles caso a ustedes eh, efectivamente entonces vamos a subir un poquito el volumen de esta mujer y eh, para que ustedes nos la escuchen bien, entonces como les venía diciendo ella va a estar va a preparar un... digamos que tiene preparado una sorpresa para ustedes que viene ya la próxima semana, que es el nuevo formulario de pólizas, ¿verdad? El jueves van a tener el nuevo formulario de pólizas. Hoy vamos a ver como una... Como que ustedes vean de qué se trata. Y ya el jueves lo van a tener disponible y van a poder empezar a, a interactuar con él. Efectivamente, ahí tenemos entonces eh, nuestra... colega Laura Acevedo que les estará mostrando a continuación. Si nos permiten, entonces les vamos a compartir la pantalla. Y, por favor, ubíquenos allí en, eh, allí en tiempo real, en nuestra publicación, que efectivamente tengamos buen audio, eh, buen video, ¿cierto? Como para que ustedes puedan ver entonces de qué se trata, ¿vale? Entonces, por favor, necesitamos que las personas allí nos vayan señalando si tienen buen audio, Efectivamente, ¿cómo vamos? Vamos entonces aquí finalmente a ver, estamos viendo, y por favor entonces, manitas y corazoncitos, la gente que esté allí con nosotros para que podamos empezar. Regálenos un momento, entonces ya vamos a compartir la pantalla. ¿Qué nos dice Álvaro? ¿Cómo se está escuchando? Está ah, perfecto, te lo estoy escuchando y el video y el audio está muy bien. Perfecto, entonces regálenos un momento. Vamos entonces a capturar nuestra pantalla y efectivamente creo que ahí está y nos confirman. Creo que ahí les estamos compartiendo la pantalla. Laura, regálanos un momento para que nos confirmen. Creo que sí. Ahí estamos entonces, vamos entonces en este momento a ingresar a SoftSeguros y por favor en vivo alcen las manitos y díganos si sí si están viendo nuestra pantalla porque es muy importante este momento que vamos a ver para que ustedes obviamente los cojan la nueva actualización la próxima semana, pues eh, ya viendo esta previa aquí en vivo en directo con Laura Acevedo y con Andrés Toro. Confírmenos ahí, por favor. Bueno, estamos mirando. Compartir otra vez. Ya? Regálenos un segundo, por favor. Estamos aquí. Viendo. Ok. Ah, no sé <coughs> Listo, ahora sí. <risa> Perfecto. Creo que ahora sí... Vamos a ver algo que nos dicen allí, nuestros amigos en las redes sociales. Ya. Yeah. ¿Sí? Uh -huh. Está bien, perfecto. Entonces, una vez estamos allí, ya los dejo con la hora C. Listo, bueno. Entonces, vamos a empezar. El nuevo formulario de póliza se los voy a presentar. El que tenemos aquí. Como pueden ver y como les habíamos informado en, en correos y en. ya o sea, lo habíamos promocionado, va a estar dividido por partes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 Entonces, coméntenos qué les parece el nuevo formulario, dudas que tengan, nos pueden ir compartiendo. Bueno, que es muy importante tener en cuenta eh, con estos nuevos cambios que se vienen? A tu criterio, ¿qué es lo que la gente tiene que tener en cuenta, Laura, para que ellos sepan qué se avecina? Bueno, deben tener en cuenta que en, la pol en el formulario que teníamos anteriormente la información estaba, no estaba agrupada, entonces pues nos decían que la visualización no era tan amigable. Ya en esta actualización ustedes de un, en un solo pantallazo van a tener toda la información que antes tenían separada por, por pestañas. Entonces todo lo van a tener en un solo pantallazo, van a poder tener la visualización general de la polis. Perfecto. ¿Cuál es tu, digamos que a, a, a criterio tuyo, cuál es el mejor cambio o, o, o lo que la gente más bien va a percibir? Lo que mejor van a percibir es que ya tienen listado de pagos y tienen información principal junta. Y lo otro es que ya van a poder agregar varios vendedores a la póliza. Ajá. Era una actualización que, que nos venían pidiendo hacía muchos, muchos días que ya la van a tener disponible. Por supuesto, entonces... Anoten esto, van a poder entonces tener varios vendedores, más de uno, dos o tres vendedores en una misma póliza, cosa que ustedes antes no podían hacer o lo hacíamos de manera diferente. Sí. Ahora, gracias a la petición de todos ustedes y a la retroalimentación que constantemente estamos recibiendo, pues efectivamente aquí les traemos en primicia hoy, jueves 5 de septiembre, en vivo, antes de que salga ya a producción con todos ustedes, pues este es el nuevo formulario de pólizas, pues para que ustedes vean que efectivamente como ustedes y como todas sus agencias estamos evolucionando constantemente, ¿ok? El jueves van a tener entonces ya disponible en la mañana el formulario para que ustedes puedan interactuar con él y en la tarde vamos a estar resolviendo dudas y pues los comentarios que tengan en este momento y el jueves que ya lo tengan disponible nos los pueden compartir. Okay, vamos a estar perfecto. perfecto, yo creo que vamos terminando entonces. Eh, esta muestra en, en primicia aquí, en vivo y en directo a través de Facebook Live con Laura Acevedo del nuevo formulario de pólizas. Recuerden entonces, la próxima semana se viene una actualización muy importante para todos ustedes, nuevas, eh, nueva visualización del módulo de pólizas, datos más organizados, más vendedores o múltiples vendedores en una misma póliza. Así que todo esto es para todos ustedes, ¿ok? Muchas gracias. Espérate un momentico para que la gente te vea la cara nuevamente, eso es muy importante, ¿cierto? Aquí es muy importante entonces tener en cuenta eh, este tema para que te despidas eh, con una linda sonrisa para todos nuestros espectadores. Listo, bueno, ¿no? entonces la idea con eso es que ustedes nos comenten qué les parece el formulario, que se vayan adaptando a él y pues que estén preparados para este cambio tan importante para ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto, y lo que todos estábamos esperando, mil gracias, bueno. vale, bueno, ahora sí, como se lo prometimos a todos ustedes, eh, aquí les presento al señor Álvaro Ollos, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, perfecto, pues nosotros realmente aquí en SoftSeguros muy contentos de, de tenerte pues, aquí, Álvaro, y, y tener presente a tu agencia ISM, pues antes que nada me gustaría que te presentaras y, y que le cuentes un poco qué hace ISM y por qué estás aquí sentado más bien. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que todo muchas gracias por la invitación. Eh, ISM es una agencia que nació en Pereira, ya vamos a cumplir siete años eh, en este momento. Eh, nacimos como agencia digital y audiovisual, pero en todo este tiempo y este crecimiento nos hemos dado cuenta que los clientes tienen unas necesidades muchísimo más integrales y por eso es que eh, este año nos hemos enfocado a migrar a, a agencia integral. Ya estamos entregando todos los servicios completos 360 para nuestros clientes, eh, brindándoles soluciones de valor a todas sus necesidades de comunicación y a sus necesidades eh, de mercadeo y publicidad, desde desarrollo de marcas, eventos eh, y también obviamente todo el tema digital y audiovisual. Eh, entonces, pues, conozco a Andrés hace, hace muchos años, antes de tener la agencia, inclusive, trabajamos un par de proyectos juntos. Por supuesto. Y bueno, pues, acá me invitó y la idea es poder compartir con ustedes qué está pasando en este momento en el mundo eh, digital, que creo que es muy pertinente para lo que ustedes quieren. Básicamente, quiero compartir con ustedes tips eh, de Growth Hackers, eh, que básicamente... Eh, son los que les voy a compartir, que es sin necesidad de tener una agencia, eh, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa para aprovechar pues, toda esta tendencia en Internet? Entonces quiero empezar contándoles un poquito qué es el Growth Hacker, no sé. Porque... Eh, exacto. Yo creo que, eh, pues para mí, digamos que no soy tan experto en el tema, ¿cierto? Para mí, yo he escuchado un poco, eh, dentro de lo que he leído y, y lo que venimos haciendo también con SoftSeguros, eh, evidentemente... Eso es como una, un, unas herramientas o unas técnicas que uno usa para el crecimiento, digamos que de, de su por marca, manico. exacto, de, de su marca en Internet, creo. Sí, correcto. Realmente es un término que se está apenas poniendo de moda, lleva alrededor de un año, un año y medio, y básicamente consta en las, les voy a leer como la, la definición de Wikipedia, que okay. es muy buena, que dice, las técnicas empleadas por los growth hackers se basan en la analítica pormenorizada, el estudio de las tendencias y comportamientos de los usuarios para adaptar su estrategia. Esto es como lo más importante. De este modo, son capaces de diseñar un producto con alto potencial de penetración y respuesta por parte del consumidor. Entonces, es utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestra mano, inclusive hay demasiadas que son gratuitas, para ponerlas al servicio de un objetivo que yo tengo. Entonces, es utilizar todo lo que es redes sociales, analítica, eh, todas las herramientas que me dicen, los Hash cloud que se están hablando en el momento, cómo meterme en esas conversaciones en tiempo real y desde mi casa, con muy poco presupuesto, cómo puedo optimizar ese presupuesto y cómo puedo conseguir unos resultados efectivos al momento de vender mis seguros en Internet. Perfecto, y eso, digamos que cómo se traduce para toda la gente que evidentemente está eh, en, pues, aquí detrás de, de la pantalla, pero que en su día a día ¿Estás dedicado a la venta de seguros? Eh, muchas veces, digamos que no, parece que no tuvieran tiempo o, o no conocen mucho. En términos un poquito más aterrizados, Álvaro, ¿qué se puede hacer con todo este mundo del marketing digital a tu parecer? Lo primero y lo más importante es que ustedes tienen que tener una casa en Internet que no dependa de un tercero. O sea que no, no basta con tener una página de Facebook. Ustedes tienen que tener una página web o, como mínimo, tienen que tener un landing page, que es a donde voy a dirigir todos mis esfuerzos publicitarios y en donde voy a poner una oferta clara de lo que yo estoy vendiendo. Entonces, primero que todo, si necesito tener algo en Internet que sea mío y que, digamos, Facebook no me lo pueda cerrar y ya, que no dependa de un tercero. Hay que tener mi sitio web. Tengo que tener mi sitio web o mínimo un landing page. Ok. Que me vale mucho, que no sé qué. De una vez, Instapage, totalmente gratuito, tiene todas las herramientas. Usted solamente necesita fotos y logos y crea una cuenta gratuitamente y ahí puede tener su página web, que inclusive le ponen un dominio. Okay. O sea que la plata no es una disculpa, es querer hacerlo. Muy recomendado, se llama Instapage, que es una plataforma para crear landing pages a donde voy a dirigir mi tráfico. Ok, perfecto. Entonces, una de las cosas que no pueden faltar, sí o sí, tengo que tener mi sitio web, sea un sitio web completo, sea un sitio web de una sola página, uh -huh. y hay herramientas como Instapage. Así que uh -huh. eso, este tipo de, de recomendaciones las hace un experto, ¿cierto? Uh -huh. Inclusive yo utilizo la herramienta para mis clientes, es tan poderosa que inclusive yo la uso para, para hacer campañas muy avanzadas, para Mercedes, para Chevrolet, para lo que sea, es una herramienta muy valiosa. Y adicionalmente, pues tiene un, alti, un altísimo nivel de adaptación, la puedo customizar como quiera y pues al tener todas las versiones gratuitas me facilita eh, la entrada y puedes hacer capturas de bases de datos, analítica de tu tráfico para saber qué tan efectiva está siendo la campaña que estás haciendo y, y realmente tiene todas las herramientas a la mano que necesito para generar una conversión efectiva en internet. Ok, bueno, entonces digamos que esto fue un preámbulo, pero vamos entonces más bien al gran, ¿cierto? Aquí trajimos cinco tips o cinco claves básicamente que Álvaro nos va a compartir. De, eh, de una manera muy amigable ¿cierto? y aterrizándola un poco al tema de seguros, quiero que ustedes tomen nota de esto, ¿cierto? Vamos a, entonces, a ver enseguida los temas, ¿cierto? Los temas por los cuales vamos a, digamos que a, a hacer un sondeo, hacer un, un esbozo hoy, ¿cierto? Pero ustedes, por favor, tomen nota porque esto también salen de aquí, y ustedes se van a leer, se van a consultar Eso y se, es lo que eh, yo, eh sí. sí, porque acá yo les voy a mostrar la punta del iceberg, por decirlo así. Okay. Pero son temas que son muy profundos, pero se pueden hacer totalmente desde la casa. Entonces, los cinco temas que vamos a ver es SEO, es que es Search Engine Optimization. O SEO. sí, más sí. conocido como SEO. Vamos a ver SEM y un derivado que se llama Remarketing, que básicamente es Search Engine Marketing, pero con con unas técnicas especializadas, eh, vamos a ver audiencias y en tiempo real, que es como dentro de esas conversaciones, que era lo que les estaba hablando ahorita, y los dos temas más poderosos que realmente no mucha gente conoce, son los dos que aparecen abajo, que es el blog de expertos y el newsjacking, que son gratuitos totalmente Ajá. y con un nivel de alcance increíble. Pero porque esto, a uno quizás lo pueden confundir los nombres, ¿cierto? Pero vamos a ver a continuación con Álvaro que son temas totalmente asequibles, ¿cierto? Sí, totalmente ¿no? asequibles, totalmente. uno los puede aprender. Eh, toda la documentación está en internet, uh -huh. ¿cierto? Y pues para eso estamos haciendo espacios como estos con expertos como Álvaro, que van a dejar a sembrar sobre todo una duda y una inquietud para que ustedes, allá en sus agencias, pues pongan todo eso, eh, digamos que, eh, en aplicación y puedan, sobre todo, contarle al mundo qué es lo que están haciendo a través de sus agencias, ¿cierto? Correcto. Básicamente ese es como el... El, la razón de ese tema. ¿okay? Perfecto, entonces yo creo que sin más te voy a dejar Álvaro para que empieces hablando del primer tema que es SEO. Ok, perfecto. Bueno, entonces eh, qué significa SEO y para qué sirve. Por sus siglas en inglés Search Engine Optimization es la optimización de los contenidos de mi página web para los buscadores de internet. ¿Esto qué significa? Que cuando las arañas, que son como los bots de estos motores de búsqueda, visiten mi página, ¿qué información van a indexar como relevante en el buscador para cuando alguien interesado en seguros propiamente encuentre mi página en, en una alta posición? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, desde la programación de mi página hay algo que se llaman los h 1 1 que es el título, que es como el tipo de texto que yo utilizo. Los H1 son los, son los títulos principales, por decirlo así. Okay. Y ahí tengo que tener mis palabras clave principales. Entonces, seguros, eh, seguros de todo, de vida, de carro, no sé los seguros que ustedes tengan. Entonces ahí, venta de seguros a un muy buen precio personalizado, como el producto y el valor diferencial que ustedes están ofreciendo, porque puede haber más gente que está vendiendo seguros. Entonces, seguro, rápido y a buen precio, por ejemplo. Entonces, ese seguro cómo es como lo amarro a un par de palabras eh, más que me ayuden a, a generar este posicionamiento. Entonces, ese es el H1, que es básicamente cuando estoy agregando mi contenido a mi página, que, que cuando ponga el título, le, le ponga esa, esa pestañita que dice que sea un H1, porque ese lo indexa como muy importante. Ese es uno de los temas que tengo que hacer en los títulos de la página que va a optimizar. Otra cosa, yo tengo una página con un montón de subpáginas, pues yo realmente lo que necesito optimizar es donde está la información relevante a lo que la gente está buscando. Entonces, si tengo un landing solo de seguros, muy bien, ese sí todo lo optimizo, pero si tengo una página de seguros que tiene un montón de tipos de seguros, pues lo que tengo que optimizar es la página donde tiene la información que está buscando mi cliente. Entonces, una es hacer de los H1, otra... Es decir, los títulos. Es decir, los títulos. Sí. Pero, pero yo si pongo el título y no le pongo que es un H1, no okay. me lo indexa a Google, okay. que eso okay. es lo que no sabe mucha gente. ¿Creen que porque solo ponerlo como okay. título y ya, ya es un H1? No, hay que decir que es un H1. En el WordPress o en el, CN, en el CMS que manejen, hay que ponerlo como que es un H1. Es decir, entonces, este tema es muy importante, si lo están haciendo ustedes, digamos que dentro de sus agencias o lo están haciendo a través de un tercero, ¿cierto? Pueden contratar un experto en, pues, en desarrollo web mm. o una agencia de publicidad como en el caso de ISM, ¿cierto? Pues ustedes ya saben que hay algo muy importante que son los títulos pues, digamos que se, se indexan o, o, o su nomenclatura más técnica es los H1 que tienen que hablar específicamente lo que ustedes están haciendo. De su producto videos. y qué lo diferencia esas esa. dos cosas que En su que sitio están. web, entonces, para que lo tengan uh -huh. muy presente. ¿okay? Otra cosa que tiene muy en cuenta el bot de los buscadores es la densidad de, de las palabras claves dentro del contenido. Entonces, después de que yo pongo el título... No puedo poner como una imagen con toda la publicidad de ya. No, porque Google la ve como una imagen y no entiende qué texto hay ahí. Sí es bueno que tenga unas imágenes, pero tengo que tener un cuerpo de texto lo suficientemente grande para que Google vea que sí es un texto. Y ese texto se indexa también. Dentro de ese texto también tengo que tener las palabras clave repetidas varias veces. Entonces, cuando yo pienso, ese, ese, esa explicación de lo que yo vendo, Tengan en cuenta que debe estar repetida varias veces la palabra seguros, la palabra buen precio, la palabra rápido, la palabra confiable. ¿sí ¿Me entiendes? Que uh -huh. esté varias veces dentro del contenido. Perfecto. Entonces, los títulos y el contenido de su sitio de web. De texto. De texto, exacto. Uh -huh. Las imágenes son importantes, sin embargo, el texto es muy importante para que todos ustedes lo tengan allí muy presente en todos sus sitios web. Así que, títulos... Y textos. Palabras clave. Las palabras claves. Exacto. Eso. Entonces me decían la imagen, pero ¿cómo así que la imagen no, no se indexa? Obviamente, como es una imagen y ya, pues no la entiende, pero hay un campo que se llama el alt tag, que es la descripción de la imagen. Cuando yo subo una imagen en WordPress o en donde sea, hay un campito que me dice ahí alt tag. Uno es el nombre del archivo que puede ser img8.jpg. Pero el alt tag es el que entiende Google como el nombre de la imagen. Ok. Entonces, el otro tip es en ese alt tag, otra vez, seguros, confiable, tan, tan, poner por ahí cinco palabras en ese alt tag. Es decir, en la descripción de la imagen. En la descripción de la imagen que se llama alt tag. Alt tag. Descripción de la imagen o alt tag. Tienen que también tener en cuenta sus palabras clave. Recuerde que esto es para que Google o cualquier buscador a través del cual las personas como yo... O como digamos que Álvaro en su vida real estaba buscando comprar seguros que uno lo hace generalmente en internet ¿cierto? Uh -huh. pues ustedes pueden aparecer dependiendo de lo que uno necesite como cliente entonces esto es muy importante teniendo en cuenta todo el tema que estamos hablando de SEO ¿cierto? Uh -huh. bueno qué más posiciona el SEO que es el último tip que les voy a dar de SEO que creo que es el que más pesa en, en, en cuando Google está definiendo en qué posición ponerlo uh -huh. y es el links a páginas de alto page rank y cómo se logra eso hay dos formas hay empresas que solamente uno les paga ya y le ponen un link hacia esa página pero eso se llama cedo de sucio a mí eso no uh -huh. me gusta mucho me gusta más es generar información y artículos de calidad lo suficientemente buenos para que lo referencien a uno, periódicos o bloggers o, o, o páginas de noticias relacionadas y usted escribe un blog tan bueno pues que le pongo un link a ese blog, entonces eso se llama link building si yo logro hacer un buen PR con páginas que sean relevantes en su mercado y reconocidas, que tengan buen tráfico y le logran poner ese link a su blog eso de una lo va a posicionar 10 posiciones o más. Entonces es lograr, eso es una responsabilidad que uno tiene que tener, porque si la página web suya es estática y no genera contenido todo el tiempo, también va perdiendo posiciones. Uh -huh. Entonces es con, generar contenido original por lo menos dos, dos veces al mes o, o una vez a la semana sería lo ideal. Y lograr que ese contenido, pues usted mismo compártalo en redes y compártalo en todo lado. Pero lograr que, en medios o páginas que tengan buen tráfico lo relacionen, eso les da muy buen posicionamiento eso está amarrado a lo que dice acá en blog de expertos Ajá. entonces, eh, sí, ahí está ahí está justo abajo <risa> ahí, aquí lo tenemos entonces, y ahí les voy a explicar que es una técnica espectacular para generar link building y posicionamiento básicamente, entonces, básicamente lo, que, lo que le acabo de entender a Álvaro y, y, y con base en mi experiencia es, tengo que escribir cosas relacionadas a mis servicios, a mi oferta de servicios, es decir, seguros de vida, eh, seguros financieros, seguros eh, para todo riesgo, seguros de autos. ¿cierto? ¿En qué momento necesito un seguro? Ponerse en los zapatos del cliente, qué información me gustaría a mí recibir y me falta y usted generarle esa información. Por ejemplo, cómo conseguir el mejor seguro de vida en Colombia. Ok, esa es una, digamos que un, un artículo, ¿cierto? Ese artículo yo lo pongo en mi sitio web. Y si ese artículo, por su buen contenido, se publica, o porque yo hago relaciones públicas, eh, que era el tema de PR que explicaba ahorita Álvaro, tengo buenas relaciones públicas con, no sé, con, la asegura, con X o Y aseguradora que, que trabajo, eh, con un periódico eh, regional, ¿cierto? Y ellos logran poner ese artículo o linkearlo desde, desde su sitio a nuestro sitio, Vas construyendo una mejor reputación, es Exacto. decir, vas a ganar posiciones y poder aparecer para que Google te Eso es te puras muestra. relaciones públicas. Exacto. Eso se logra conociendo al de la página, al del blog. Eh, mira que escribí tal cosa. O mandale un mailcito. Si usted no conoce a la gente, mándele a info, arroba el blog. Eh, Hola muchachos, miren este blog tan interesante que escribí, eh, por si les interesa compartirlo en su plataforma. Y haga eso en todos lados. Ese es el trabajo de Growth Hacker, estar buscando cómo me hackeo y cómo me meto en las audiencias que ya existen para conseguir visibilidad. Es decir, y aquí yo creo que no tienen problema todos nuestros, eh, nuestros clientes y, y la gente que nos está viendo, porque ellos son muy buenos relacionistas públicos, es decir, se, se dedican a las ventas. Claro, ya deben tener los contactos. Y eh, exacto, entonces básicamente aprovechen todos los contactos que tienen, escriban contenido relativo a lo que ustedes hacen, Puede ser directamente eh, nombrando sus marcas o puede ser de manera indirecta ayudándole a sus públicos a escoger bien, digamos que todos sus servicios y pongan eso también en páginas de otros blogs, eh, de, no sé, de periódicos locales, regionales. Bueno, digamos que todo eso va construyendo una buena reputación y ayuda a que efectivamente pues nos vamos consolidando para que la gente nos encuentre en Google, ¿cierto? Correcto. Básicamente. Sí. Ok, tenemos otro tema entonces, después de, a ver, vamos Sí, antes, va antes de pasar, que es que yo te di okay. el orden mal, hablemos primero de Remarketing, ah, okay, que, está, que está un poquito más relacionado con el SEO, y después ya miramos lo de las audiencias. Perfecto. Eh, mucha gente se pre preguntará, ¿qué es el Remarketing? Eh, y básicamente es como decir un hijito del SEM, eh, no sé si conocen qué es el SEM, que es eh, Search Engine Marketing, que básicamente es... Pagarle a Google o al buscador que, que estés utilizando eh, para que te aparezcan tus anuncios según palabras relacionadas que pone la persona cuando está buscando. Uh -huh. Esto todos lo deben conocer, me imagino que básicamente es AdWords, uh -huh. pero hay una técnica más avanzada todavía que se llama el remarketing. No sé si ustedes alguna vez se han metido a páginas, por ejemplo, como Linio o páginas como El Éxito. Es decir, cuando uno, por ejemplo, está, está buscando un, un tiquete aéreo. Uno está buscando y no compró porque, no sé, no encontró el destino, no encontró... Eh, bueno, pero... ¿Qué se, quiso? El, y, motivo, se salió y no compró. Entró a buscar y no compró el tiquete. Y usted empieza ese anuncio a perseguirlo por donde se meta. Yo Ay. no sé si a ustedes le ha pasado. Estoy viendo un televisor, no lo compré y después me metí a otra página totalmente distinta y tín, me aparece el anuncio del televisor y me aparece el anuncio de la entrada en, por donde navegue. Es como si se me hubiera pegado pues, el anuncio de la la camiseta atrás, eso se llamaba un cookie y ese cookie se le pega a uno cuando se mete a la página, digamos en el caso de ustedes, ustedes le ponen un cookie de remarketing en el landing page de, de donde ustedes están vendiendo el, el servicio o el producto y cuando la persona se sale, le sale ese anuncio en todos lados, le empieza a salir, lo empieza a perseguir por todos lados, entonces eso inconscientemente empieza a generar un una necesidad de comprar ese producto o servicio hasta que la gente lo convierte. Esto eh, históricamente, por ejemplo, los clientes de nosotros que lo utilizan versus alguien que no lo utiliza, tiene un aumento de conversión de hasta el 20, 25%, hemos ¿no? tenido casos del 40%. Entonces realmente es algo que los invito a que lo estudien más a fondo, se llama remarketing, en Google hay mucha información al respecto, en Wikipedia, en todos lados. Entonces para que le saquen un rato a esta técnica que es muy poderosa y funciona muy bien. Bueno, por aquí nos está diciendo entonces, Jorge, eh, si podríamos ser un poquito más prácticos y menos técnicos. Ok, Jorge, gracias por tu comentario y vamos a tratar entonces de aterrizar esto un poco más, ¿cierto? La idea es que con Álvaro vamos a ver uno, algunos conceptos, ¿cierto? Unos conceptos que eh, evidentemente están en vigencia, que es cómo se maneja la publicidad digital hoy en día eh, pues, en el mundo digital y en la Internet, ¿cierto? Sin embargo, ustedes también van a quedar con, digamos, con algunas... Sí, para responderle a la persona Ajá, Jorge, ambos ¿no? temas Jorge, son muy técnicos tanto SEO como SEM necesariamente son técnicos sino que es que yo los tengo que poner acá porque son por decirlo así, necesarios para que podamos tener un tráfico alto y, y creo que si queremos tener éxito en internet, tenemos que aprender un poquito sobre cómo hacerlo y yo acá no les puedo enseñar porque ya sería un curso de cuatro horas, pero sí conozco muchos, muchos cursos. Yo le voy a dar la información a Andrés para que la publique en este posteo que hagamos de este video para que aparezcan los lugares donde está o oh, para decir por para Dumis paso sí. a paso, cómo hacer un SEO básico, paso a paso, cómo hacer una campaña de SEM, que creo que más que hacer eso en este momento, es más que ustedes sepan cuáles son las técnicas que hay que hacer para que se vuelvan expertos Exacto. en eso. Igual las otros tres tips que quedan son más, no, no son tan técnicos. Entonces es algo que les voy a explicar cómo hacer y se puede hacer muy prácticamente. De todas maneras, Jorge, para que tengas, digamos, que una idea de, de todo lo que estamos hablando, básicamente partimos de, de una premisa. Aquí, según recomendación de Álvaro y según lo que ustedes ya han ido también aprendiendo en sus agencias, tenemos que partir de que hay que tener un sitio web, ¿cierto? Un sitio web o robusto o que se componga solamente de, de, de una página, ¿cierto? Un landing page. Ese sitio web hay que posicionarlo a través del contenido, ¿cierto? Hay que escribir buenos títulos, hay que escribir buen contenido. Si las imágenes, vamos a acompañar de Los imágenes... Del blog. Exacto, exacto. Digamos que las imágenes van a, van, a, van a acompañar todos nuestros contenidos. Esas imágenes tienen que tener una descripción para que puedan puedan ser encontrados por Google, la otra cosa es que, hay... ah bueno, ahorita que usted está hablando de SEO, hay Ajá. una herramienta que se llama SEO Quake Ajá. que le ayuda a uno a hacer el SEO bien hecho, para los que no saben hacer SEO, entonces yo hago un par de cositas, me meto a la herramienta SEO Quake, pongo mi, mi dirección, le doy a analizar y me dice, vea, de todas estas cosas que usted le puede hacer a su página, todavía le puede hacer esto, le puede hacer esto, le puede hacer esto, y explica cómo hacerlo. Entonces, eso es otro tip para las personas que no son tan técnicas, SEO Quake. Y muy, muy buena Y Alejandro Aramillo dice que exacto. Pues yo creo que se refería a Alejandro a que vamos a dejar, luego de esta transmisión en vivo, unos links para que ustedes, para que las personas que no son expertas en el tema, pero que evidentemente tienen ganas como ustedes tienen, de aparecer mejor en el mundo digital y vender seguros a través de internet, pues digamos que se puedan capacitar un poco más y generar algunas técnicas que no necesariamente todas tienen que ser pagas y aquí nos va a hablar Álvaro de, de otros, digamos que de, de otras metodologías que están sucediendo hoy en día y que aprovechan mucho sus capacidades, y sus potenciales en temas de re, relaciones públicas y comerciales. Entonces, Entonces, hablemos de esos tres temas que creo que son, son muy poderosos. Perfecto. El primero sería eh, audiencias y en tiempo real. Esto lo acabé de aprender en el último taller que estuve de Anthony Robbins que se llama Business Mastery. Eh, llevaron un súper teso de mercadeo que nos explicaba que la, la forma más efectiva de generar una conversión en internet es si usted coge la persona en caliente y en tiempo real y la convierte ahí en ese momento porque la persona se, se siente importante, escuchada y que le están resolviendo. Y para esto hay varios canales. Primero es importante que tengan un chat en su página web. Eso, eso es vital porque la persona se siente atendida, escuchada y que le están resolviendo ahí. Y segundo, con el Open Graph de Facebook, que es el, el, pues la última actualización de, del buscador, usted puede buscar personas hablando de cosas en momento real dentro de su audiencia, entonces si usted pone por ejemplo numeral seguros en Facebook le aparece la gente que está hablando de seguros eso es meterse en conversaciones ahí entonces usted ahí se da cuenta que hay alguien que ve mira el seguro no me pagó o, o tengo tal problema o, o estoy buscando un nuevo correo de seguros y si usted se logra meter en esa conversación en tiempo real y usted le empieza a ofrecer sus servicios ahí tiene un muchísimo más alto chance de conversión. Entonces, es lograr encontrar dónde están las personas hablando de eso en tiempo real para meterme ahí con mi producto. Es decir, yo, yo quiero traducir este tema a ver si te entendí bien, Álvaro. Yo tengo mi Facebook personal, ¿cierto? Sí. De Andrés Toro, y voy a buscar, voy a la barrita de búsqueda que está arriba, ¿cierto? Esa barrita de búsqueda donde yo puedo encontrar, buscar amigos o buscar una marca que me interesa en Facebook. Yo pongo ahí numeral seguros por ejemplo en el uh -huh. caso de ustedes Sí, por eso dice personas, lugares y cosas entonces, entonces, seguros, buscador. ahí cosas. está el buscador buscar personas, lugares y cosas, entonces en el buscador de facebook que todos ustedes estoy casi seguro que tienen facebook y además nos están viendo a través de él pues ponen ahí numeral seguros les va a salir hagamos el ejercicio en este momento entonces les va a salir una cantidad de información o personas que quizás estén hablando de seguros ustedes se pueden digamos que colar de buena manera, diciéndolo, en esas conversaciones y empezar a captar posibilidades de ventas, posibilidades de asesorías, ¿cierto? Mm -hmm. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Escuchen entonces, audiencias en tiempo real, básicamente es, vayan a Facebook, en el buscador pongan numeral seguros o la palabra seguros y les va a salir una cantidad de... Cosas, de conversación conversaciones. Y no necesariamente en Facebook, porque Facebook puede ser un universo muy grande ahí. Ajá. Y es mil lugares donde están hablando de seguros. En Twitter, la conversación, por ejemplo. En Twitter. Twitter, exacto. Eh, y también en blogs, porque hay comunidades que están todo el tiempo respondiendo ahí. Entonces, busquen blogs relevantes y en los comentarios usted también se puede meter ahí a responder. busquen los blogs más recientes. Hay unas Entonces, comunidades es, es de seguros es es Buscar ese... ese eh, lo que yo les quiero decir acá es el real-time. Eso es lo que hace, que, que hace como la gran diferencia, porque es la persona que está interesada en el momento. Entonces, hackearme ahí en esas, en esas conversaciones Esa es otra de las técnicas que usan. Es decir, si artes. usan redes sociales de manera personal o de manera profesional, Twitter, Google, Google Plus, la red social de Google, Facebook, que lo usamos todos, busquen temáticas en torno al tema de seguros, ahí van a haber conversaciones en tiempo real. Métanse en las conversaciones de buena manera y ahí van a poder captar a gente que está interesada acerca de lo que ustedes vienen haciendo. Bueno, y los dos temas más importantes que traigo, que pueden ejecutar ustedes ya y que son totalmente gratis, son el del blog de expertos y el newsjacking. Entonces vamos a empezar por el tema del blog de expertos. Eh, esto lo aprendí en el Social Media Marketing World en San Diego, que es la Feria Mundial de Redes Sociales. Eh, y hemos hecho por ahí unos 4 o 5 y es increíble el engagement y el alcance que esto tiene. ¿Por qué? Y ustedes no tienen que tener ni un seguidor. Ok. Nos, vamos a, nos vamos a aprovechar de los seguidores y de las comunidades de los referentes más importantes del tema que estamos buscando. Ok. Cierto. Entonces, por eso se llama un, un expert roundup. Entonces, hay varias cosas que vamos a lograr con esto. Entonces dice... ¿Por qué es esto importante? Hay tres cosas que vamos a lograr. Vamos a atraer toneladas de tráfico. Segundo, vamos a aumentar muchísimo nuestra credibilidad. Y tercero, vamos a poder crear relaciones con influenciadores. Esos tres aspectos nos, nos trae este, este Roundup. Entonces, ¿qué hay? Hay tres ingredientes vitales para que este blog eh, se vuelva viral. Entonces, el primer ingrediente que tienen que tener en cuenta es preguntar la pregunta correcta eso ahí es yo creo que es lo que hace toda la toda la diferencia y es qué pregunta voy a responder yo entonces por ejemplo la que usted hizo ahora cómo comprar la mejor opción de seguro en colombia Ajá. 20 expertos nos dicen cómo y, eh, usted no es el experto usted no va a decir nada y usted va a buscar quiénes son esos 20 bloggers o esos 20 influenciadores los 20 manes master de seguros y los va a invitar, les va a decir, hola soy seguros si fueran SofSeguros, eh, estoy creando un blog para mi página en el cual eh, quiero invitar a las personas más expertas de Colombia, ya con usted solo decirle que quiero a los más expertos de Colombia, y le estoy llamando a usted, ya le sube el ego, la persona se siente importante, y dice, ve, eh, qué okay. de raquera esto, tan mándeme, mándeme usted un tip que, que, que cree por qué es importante hacer esto o esto, para, hacer, para lograr tener el mejor seguro. Es decir, puras relaciones públicas. Es llegarle a todo el mundo y decirle que está haciendo un top 20, Ajá. por ejemplo. Los ¿no? okay. top 20 de Colombia nos dan sus tips de cómo lograr X cosas, pero tengo que pensar muy bien esa pregunta okay. para que ellos se animen y para que se metan en la cosa. Entonces, dice, ah bueno, hola Andrés, mi tip es este. Okay. Y eso igual lo hacen 40 personas. Okay. Entonces, usted crea un blog muy bien escrito diciendo, Ah, papá, el, el blog que nos dio este es este, el blog del otro, ta, ta, ta, ta, ta, ta, pone todos los tips y apenas usted tenga el artículo listo y publicado, se devuelve y se los manda a todos, a todos ellos. Dice, muchas gracias por su tip y una cosa pues muy buena que diga, estos sí. son los top de Colombia, entonces van a ver, uff, buenísimo, acá aparezco yo, acá está mi tip, venga, yo lo comparto con mi comunidad. Y multiplique eso por 15, por 20, por 30 o por 40. Usted lo puede hacer lo grande que quiera. Si usted es una invitación gigante y 50 le responden, hágalo de 50. Ok. Y 50 tesos que tienen una comunidad grande le van a compartir su blog. Es decir, a mí se me ocurre una, una idea. Ustedes que están allá, conocen a mucha gente y están relacionados, cada uno con aseguradoras muy importantes, estén en el país que están. En el caso para nosotros es Colombia, por eso hablamos, digamos, que un poco más... Eh, de los, de los ejemplos de aquí de Colombia. Pero si están en México, si están en Perú, si están en Ecuador, si están en Panamá, en cualquier país de Latinoamérica, ustedes conocen mucha gente y directamente a los directores comerciales, a los gerentes de cada compañía aseguradora, ellos pueden ser cada uno de sus expertos. Yo, como agente de seguro, a ustedes como agente de seguro, se pueden, eh, digamos que, pensar una temática muy específica en cual van a reunir los 10 mejores expertos en cuanto a, no sé, los seguros de fianzas, los seguros de copropiedades, los seguros de vida y van a reunir a cada uno de ellos y lo van a elegir como un experto que va a aportar a un blog o a un artículo que ustedes van a poner en su sitio web de una manera, digamos que, eh, hecha por otros, convocado por ustedes, pero que está hecho por expertos. Esos expertos se van a encargar a su vez de replicar todo lo que ustedes están escribiendo en su blog y efectivamente esto se va a generar o va a generar un tráfico Sí, es un, bueno. efecto, un efecto como bola de nieve Ajá. y ese es el segundo ingrediente que es escoger muy bien los expertos obviamente no, no voy a poner ahí 10 personas X y muy importante no pedirles que compartan no les digan, ve compartime no, usted se está aprovechando de mí ¿no entienden hagan una cosa Tan bien hecha que a ellos les nazca hacerlo. Okay. Es muy importante. Ese es uno de los tips más importantes. Eh, mira, dice el blog, compartirlo en tus redes. No, no, no vayan a poner eso. ¿Me ¿No entiendes? Súper, muchas gracias por tu input. El artículo, quedó, el artículo quedó muy chévere. Si lo quieres leer, aquí está. Ellos lo comparten. Eso, eso es, es automático, okay. pero no se lo pide. Que si se lo pide aún más muy teso, no se lo va a compartir. Okay. Porque se da cuenta que usted lo que quiere es eso. ¿sí me okay. o sea, hay que tener cuidado, hay que ser muy sutil. También les voy a compartir el paso a paso de cómo hacer esto, que es un link en donde está todo muy claro. Y si hacen esto, efectivamente, yo les garantizo que pueden tener más de 4,000 shares y multipliquen eso por 150 personas a ver cuánto es. Pueden tener un reach orgánico de 100,000, 200,000 personas fácilmente. De verdad que esto que les traigo es de lo más poderoso y es con lo que más objetivos hemos logrado. Entonces, de verdad que eh, el Roundup uh, of Experts o, o Blog de Expertos es una herramienta súper poderosa y como les decía, también le va a ayudar al SEO, porque como toda esta gente va a linkear su blog, que está en su página, pues le va a dar muchísimo más posicionamiento SEO. Ok, mm. vamos entonces finalmente Álvaro, con Newsjacking ¿Qué es esto? Traducido. Bueno, Newsjacking es lo más nuevo, esto realmente esto también lo saqué del curso de Anthony Robbins, uh -huh. eh, y es súper, súper poderoso. Voy a leer acá un poquito de la de, de, que, de que es la explicación y dice Newsjacking es Ay, justo, Dios, está, está cargando. Newsjacking es aprovechar una noticia de actualidad para obtener una repercusión sin precedentes entonces eso es usted estar muy pendiente de lo que está pasando en el mundo en tiempo real por ejemplo, lo que pasó en Las Vegas, pues que fue una cosa súper triste y súper horrible, pero es de resonancia mundial. Todo el mundo se da cuenta, todo el mundo está buscando sobre el tema. Todos los periodistas están viendo cómo me pego yo de eso, de dónde saco de información de eso para yo generar eh, información a mi medio. Sí. Entonces, es, ¿qué noticia de impacto mundial o nacional muy poderoso puedo yo aprovechar para generar un contenido relevante a mi negocio? pero que tenga la suficiente información para que un medio grande coja mi blog y lo comparta. Okay. ¿Se ¿Sí me entiende? Como está tan caliente, todos los medios están viendo quién está escribiendo sobre el tema. Okay. Entonces, si usted se jala un artículo rápido, en el momento preciso que acabó de pasar la noticia, digamos, lo de Las Vegas fue como en tierra, eh, si usted, eso acabó de pasar, y usted a la hora o a las dos horas escribe un super artículo, eh, qué triste lo que acaba de pasar en Las Vegas. Eh, evita que pase algo así, teniendo un seguro, no sé qué, ni escribe un artículo bien jalado, con imágenes y con todo, usted lo publica y como están buscando las vegas, las vegas, las vegas, alguno va a llegar a su artículo y dice, ah, vea este lo que acabo de escribir, Puf, vea ta, este que escribo, lo que escribió, lo que escribió, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y eso se va como una una, una bola de nieve. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado, porque eso se puede ser negativo si usted lo maneja mal. También vimos casos de gente que lo había hecho mal hecho, y antes la super cagaron, ¿sí me entiende? Sí. Que se pegaban de la muerte de un artista y decían mal metida una palabra y antes volteaba toda la intención. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero si usted lo hace bien hecho, realmente el alcance de newsjacking es increíble porque los que están haciendo el empuje por usted es la noticia como tal y es la misma gente hablando de la noticia y la gente se mete a buscar la noticia y su blog va a aparecer ahí. Es decir, como a ver, si entendimos bien. Cada uno de ustedes está en el día a día consumiendo noticias, eh, viendo redes sociales, viendo, bueno, digamos que una cantidad de información, pero hay noticias que evidentemente muchas tienen que ver con, con el sector asegurador y que, y, y que ustedes como, como profesionales en seguros, pues podrían entrar a aprovechar, ¿cierto? Entonces es un trampolín a partir de una noticia, en ese mismo instante, casi que digamos que en tiempo real, escribir algo muy interesante que se conecte uh -huh. con sus servicios, de, pues, de asesoría en seguros y eso pues hoy, evidentemente como es una tendencia en este momento, el día de hoy o el día de ayer, pues evidentemente pueden caer, digamos que eh, interesados o pues eh, posibles... Ah, posibles no, te empiezan la referencia porque la gente está, está buscando contenido sobre exacto. el tema, por eso hay que escribir muy bien el blog que uno escriba sobre el tema para que obviamente mucha gente lo pueda eh, replicar. ¿Qué tipo de eventos pueden ser? Por ejemplo, un evento deportivo, como la inauguración de los Juegos Olímpicos, un derbi o el Super Bowl, una catástrofe natural, la elección de un nuevo Papa o líder espiritual, un cambio de gobierno, una eh, actuación política controvertida o económica, eh, una boda real, alguna cosa que sea muy trascendente. Es básicamente algo que esté en tendencia. Exactamente. Sí, y entonces ahí uno se da cuenta que está teniendo mucha conversación eh, social y más en los temas relacionados con política, economía o religión. Entonces, es poder pegarse de esas conversaciones y usted volverse un referente más en esas compartidas. Ustedes estarán preguntando ya, ¿esto cómo funciona y yo cómo conecto esto eh, con el tema de ventas? Pues tiene mucho que ver, tiene más bien todo que ver, porque todo este tipo de estrategias, desde el SEO, desde el tiempo real, remarketing, blog de expertos que básicamente es estar hablando y estar generando contenido, pues, ¿dónde estamos la, la, la, las personas que compramos seguros buscando de seguros? En Internet. ¿Cómo impacta todas estas estrategias eh, a, su, pues, a cada una de sus agencias? Pues, posicionándolos de, en, mano, en mayor o menor medida en Internet, donde están todos sus posibles clientes. Sí. Evidentemente, entonces, háganse ver con buen contenido a través de todas estas estr estrategias. No, y no mucha gente lo está haciendo, claro. o casi nadie lo está haciendo, en especial el News Jacking en Colombia está en pañales y el blog Despierto tampoco lo he visto. Ajá. Y son las dos más poderosas. Entonces, aprovechen esa oportunidad que hay en este momento y, y, y métanse a los links que de verdad ahí está el paso a paso muy explicado de cómo hacer esto bien hecho. Y les aseguro que va a ser un éxito rotundo y la visibilidad va a ser increíble. Vamos entonces a comprometernos en este momento a que Álvaro nos va a dejar toda la información y nosotros para ustedes vamos a hacer un artículo en donde van a poder entender, digamos que a manera de resumen, lo que estamos compartiendo el día de hoy aquí. Entonces, por favor, una vez que digamos que acabemos esta transmisión, vamos a empezar a compartir con ustedes artículos. Links y sobre todo un resumen muy especial a partir de todo lo que estamos viendo acá, que es mucha información quizás para ustedes, pero que se los vamos a poner un poco más aterrizados para que de verdad lo puedan poner en práctica. Y lo mejor es que muchas cosas de esas son gratuitas. No, pues de, de esto, las dos más poderosas son gratuitas, las tres más poderosas son gratuitas. Y las otras, pues usted las podría hacer usted mismo, el CEO se lo puede hacer usted mismo, pero tiene que tener, tener un conocimiento especializado. Y el sem obviamente sí hay que pagarle a Google porque eso es como tener vallas en internet. De resto todas las otras no dan necesidad de pagar. Alejandro Alejandro Jaramillo nos dice por aquí gracias espero el envío de los links para revisar a fondo tema denso y quizás no de tanto manejo para nosotros evidentemente Alejandro eh, de eso se trata el aplicativo aún es más importante conocerlo entonces. Evidentemente, Alejandro, para eso nos estamos comprometiendo aquí. Mm -hmm. Esto es un, digamos que un pequeño eh, brochazo, como así decimos, eh, del tema. Vamos a dejar unos links y vamos a hacer un resumen a partir de lo que aquí se habló para que ustedes puedan poner, con ejemplos reales, puedan poner en práctica esto en sus agencias de seguros y evidentemente, eh, pues, digamos que... Claro, que, que dan sí. unos resultados. ¿sí? Unos re eh, muy buenos. Mira, con que hagan el blog de expertos bien hecho, ustedes van a quedar... Van a quedar locos con lo que de verdad podemos lograr. Así que muy juiciosos para allá, por allá todos ustedes revisando todo lo que hemos, hemos hablado en esta tarde de hoy. Yo por lo pronto creo que le voy a agradecer de todo corazón a Álvaro por estar aquí presente. Mil gracias, yo sé que es a veces mucha información, pero es importantísimo que ustedes y nos sigamos encontrando en estos espacios. El próximo jueves el compromiso con ustedes es que vamos a hacer el lanzamiento en vivo del nuevo, eh, del nuevo eh, módulo de pólizas, cierto, la, la nueva visualización de pólizas aquí con, con el permiso de Laura. Vamos a hacer el lanzamiento en vivo y vamos a hacer una capacitación global de la plataforma para que ustedes, evidentemente, todos estos espacios de Academias de Seguros, no solamente aprendamos de mercadeo, sino que también aprendamos de nuestra herramienta, que es la que les está lleva a, ayudando a ustedes a llevar a otro nivel sus agencias de seguros. A ustedes, mil gracias. Mil gracias, Álvaro. Muchas gracias Ajá. por la invitación. Espero que eh, esta información haya sido de su interés y que la pongan en práctica. Con que hagan una de las cinco, sé que van a poder lograr muchas cosas y tranquilos que me comprometo a pasarles la información que el paso a paso no es imposible ni es difícil. De verdad que vale mucho la pena y yo me comprometo a pasarles la información. Exactamente. A ustedes, mil gracias por todo. Eh, una vez más, reitero, síganos en redes sociales, compartamos en Instagram como Subseguros Latam, en Facebook, por supuesto estamos allí, en YouTube también y en nuestro sitio web. Así que mil, mil, mil gracias por haber estado aquí. Bendiciones para ustedes y nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde con el nuevo lanzamiento del de módulo de pólizas y una capacitación global de todas nuestras plataformas SoftSeguros. Hasta luego y hasta pronto. Chao.